Hey Ross, sauce it up Hermosa, te debo todo a ti Mucha gente no lo nota pero yo sí Haces más de lo que deberías hacer Y no solo por mí No tienes defectos, todo en ti es perfecto Pestañas, ojos, cintura, sonrisa No hay por qué sentir miedo en ti en ti. Hoy en día eres mi soporte, me cuidas de no caer No sé si el mundo se confundió en ponerme a tu merced Sé que a punto de perder, solo tú pudiste ser capaz de soportar A alguien que a todos solía temer Un inútil que te quiere y te quiere muy bien Un tonto con suerte que sus miedos logró vencer Todo mejoró mi ilusión Puedo hacer por ti, pide cualquier cosa y la formaré por mí Con mis manos amor, cariño lo que pidas te lo voy a cumplir Hermosa, te debo todo a ti, mucha gente no lo nota, pero yo sí me Noches de nosotros y la suelo proteger, porque es la noche en que te haré ver que tus defectos son bellos también. Mis días cambiaron gracias a esta mujer que ustedes no lo saben, pero no deja de sorprender. Tu carita tan bonita, tu sonrisa, una melodía que escuchó cada día, todos morirían. Si supieran que mi novia es como la poesía, bella, si te entiendes y con cariño, la recitas. Estrellas brillan igual a ti Que tus colores favoritos sean el arco iris Que no te falte nada para vivir Hermosa, te debo todo a ti Mucha gente no lo nota pero, pero yo no, sí Haces más de lo que deberías de hacer Y no solo Perfecto, pestañas, ojos, cintura, sonrisa, no hay por qué sentirme a todo en ti.